Go la Bien, bien, bien, bien. Qué buena. ¡Sí! sí ¡Romario! Consigue salir. Romario. Sí. Romario. Romario. Se ha tirado, ¿no? Mira, mira, mira, mira, mira. ¡Chuta, chuta, chuta! Si sí, no, es claro Eso es Mira, mira, mira Qué oh, sí, grande Cúlgala sí, sí, sí, sí, sí Pégale Sí, señor Eso es Para ti Atlético Madrid Compañero Atlético Madrid, ¿no? Sí me tengo que ponerle gafas ¿eh? La voy a poner a... La voy a colgar, ¿eh? ¡Oh, oh, oh! Tada golazo! Oh, oh, oh, oh. ¡Qué golazo, tío! ¡Qué golazo! ¡Torón oh. modo! Para que te vayas para el otro lado Torombolo, bien, ven, bien. ven Vamos a hacerle, vamos a hacerle ¿Cómo es? Ah, no, y le quería hacer el Mételo, por favor ¡Toma! ¡Asqueroso! Oh. Oh. Qué brazo, tío Muy bueno, Juan Buena, buena, tío, buena. Ahí llega el pase. Oh, oh, oh, tuya. Sí, oh yeah. Ahí no, ese no. ¿Cómo es? <risa> <risa> ¡Toma! Eh, bien, chavales, bien, hombre, bien. Bien, hostia, bien. No se me ganar esta gente. Vamos, eh. ¡Qué golazo! Lo he visto tal, como lo controla lo he visto? A juego, eh. Hostia, no cambió las camisetas, loco. Vamos a tener un partido interesante, eh, Atlético.